a la CNT, como miembro de ecologista en nación la amabilidad de haber recibido la presentación de este año. Bueno, eh, Carlos Taigo, eh, como muchos de nosotros, y vosotros sabéis porque ha venido en otra otras ocasiones, es casi un compañero de aquí nuestro, es eh, profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, autónoma de 30 una de las cosas que a mí me gusta destacar de, de, de Carlos, no la primera vez que lo presento, ya lo he presentado en otras ocasiones, es una cosa que es muy difícil, eh, pero como lo dedicamos a lo mismo. ¿no? y es ser capaces de compaginar por una parte el trabajo de, que nos corresponde dentro de la Universidad pero al mismo tiempo hacerlo eh, de manera que no nos creamos eh, al margen de la sociedad sino que nuestro trabajo se lo aportemos a la sociedad y quiero que Carlos lo ha hecho muy bien y que eso pues es digno de, de ser imitado. Yo en efecto voy a intentar explicaros cuál es mi lectura, mi visión, mi interpretación ...de este acuerdo transatlántico de comercio e inversiones... ...que los Estados Unidos y la Unión Europea negocian desde hace años. Ya se os ha puesto sobre aviso... ...ante el hecho de que es una materia muy árida... ...como en realidad todo o casi todo lo que llega de la Unión Europea. Me parece, sin embargo, que conviene subrayar que es urgente... ...que nos pongamos las pilas en relación con el TTIP. Si el acuerdo entra en vigor... Y debo confesaros que no soy muy optimista al respecto. Creo que las instituciones comunitarias saben lo que hacen en lo que respecta al despliegue de tramadas estrategias de manipulación que nos invitan a concluir que nos van a imponer este acuerdo. Las consecuencias pueden ser dramáticas en términos de nuestra vida cotidiana, en términos de degradación de esa vida cotidiana. Ya sé que estando las cosas como están es difícil imaginar que vayamos a peor, pero... ...lo que nos preparan al amparo del TTIP es eso. También se acaba de mencionar... ...que las negociaciones son muy opacas... ...muy poco transparentes. Lo que sabemos o lo que creemos saber del TTIP... ...nos llega a través de algunas filtraciones... ...del conocimiento de acuerdos estructuralmente semejantes... ...como es ese Z que la Unión Europea y Canadá negocian... ...prácticamente ultimado... ...y en fin y sobre todo de la certificación de qué es lo que desean las grandes empresas transnacionales norteamericanas y comunitarias que están detrás del TTIP. Bueno, sin más preámbulos, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? Tiene sentido que nos preguntemos cuál es el escenario en el que cobra cuerpo este acuerdo y más allá de esto, cómo podríamos definir de manera muy pedagógica qué es el TTIP. ...me parece que son cinco los grandes elementos que participan de ese escenario... ...el primero de ellos es una inercia de negociaciones... ...entre los Estados Unidos y lo que hoy llamamos la Unión Europea... ...que si queréis, hunde sus raíces en la etapa de la Guerra Fría... ...en este sentido el TTIP sería el último escalón de esas negociaciones... ...un segundo factor importante es el crecimiento muy notable experimentado en las últimas décadas por el comercio internacional Pensad que entre 1950 y el momento presente el comercio internacional ha crecido 32 veces cuando la producción de bienes lo hacía solo multiplicándose por 8 El comercio discurre mucho más rápido que la generación de bienes y de servicios Un tercer factor importante, como no es el auge de las llamadas economías emergentes ya sabéis, China, la India, Brasil, Sudáfrica. China es hoy el principal exportador del planeta. Conforme a una estimación que admito que es polémica, en el año 2020, a la vuelta de la esquina, la producción conjunta de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de Alemania y de Italia equivaldrá a la producción conjunta de China, de la India y de Brasil. Con arreglo a otra estimación, en el año 2030, el 80% de los integrantes de las clases medias planetarias residirán en países del sur y fundamentalmente en estas economías emergentes. Un cuarto factor importante que conviene mencionar es la crisis que atenaza desde el principio prácticamente a la principal organización comercial mundial. Hablo de la Organización Mundial del Comercio, que fue creada en virtud de los intereses de las potencias occidentales, pero que parece haber escapado un tanto a esos intereses en virtud precisamente del auge de las economías emergentes. Lo cierto es que en el transcurso de los 15 últimos años, y al margen del modestísimo paquete de Bali, la OMC prácticamente no ha progresado en la gestación de acuerdos, con lo cual parece como si las grandes potencias occidentales percibieran en ella una instancia inútil. Menciono un quinto y último factor, la globalización, entendida como un intento de gestar un paraíso fiscal de escala planetaria, de tal manera que los capitales, y solo los capitales, podrán moverse a lo largo y ancho del planeta, arrinconando progresivamente a los poderes políticos tradicionales y desentendiéndose por completo de cualquier consideración de cariz humano, social o medioambiental se discute en el momento presente qué es lo que ha ocurrido con la globalización. Hay quienes afirman rotundamente que la globalización ha terminado. Estamos asistiendo a una reconstrucción de la lógica de los estados-nación tradicionales. Hay quienes afirman en sentido contrario que la globalización estaría medio aparcada esperando que abandonásemos la senda de la crisis para recuperar su impulso anterior. Y hay quienes ...se acogen a una especie de combinación de las dos explicaciones anteriores... ...que sugiere que asistimos, sí, a cierto renacimiento de la lógica de los Estados-Nación... ...pero al servicio de lógicas paralelas globalizadoras. Creo que en esta tercera percepción entraría el TTIP... ...que en una primera lectura no es un acuerdo globalizador... ...es un acuerdo entre dos partes muy connotadas... ...los Estados Unidos y la Unión Europea... ...pero que respondería, como más adelante intentaré... ...explicar a un esfuerzo de generación... ...de una globalización claramente al servicio de los intereses... ...de las dos partes que lo negocian. Bueno, si este es el escenario general... ...en el que yo entiendo surge el TTIP... ...¿cómo podríamos definir pedagógicamente este último? Creo que una manera de hacerlo consiste en identificar... ...tres grandes escalones. El primero subraya que el TTIP es un acuerdo de libre comercio... ...que como tal aspiraría a permitir la desaparición de los aranceles que, que graban hoy los productos de la Unión Europea cuando penetran en la economía norteamericana y que hacen lo propio con los productos estadounidenses cuando penetran en la Unión Europea. Creo que esta primera dimensión no justificaría todas las alaracas que rodean al TTIP, habida cuenta de que los aranceles hoy existentes son muy reducidos están en la horquilla del 3 al 5%. Demos un salto más, el segundo, subamos el segundo escalón. El TTIP respondería al propósito de acabar con burocracias y duplicaciones. Es verdad que lo común resulta que en una economía globalizada un bien sea diseñado en un Estado, sea producido en un segundo, sea comercializado en un tercero y sea vendido en un cuarto y que en el transcurso de todas estas etapas se multipliquen las duplicaciones y las burocracias. Me parece de nuevo que esta segunda explicación a duras penas justificaría la atención que merece el TTIP, porque en el marco general de un escenario neoliberal la mayoría de esas duplicaciones y burocracias han desaparecido ya. Creo que la atención debemos volcarla en el tercer y último escalón. ...que nos habla de un intento descarnado encaminado... ...a unificar las legislaciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea... ...utilizando aquellas, la norteamericana o la comunitaria... ...que sean más interesantes para las grandes empresas transnacionales. Me parece que este es el principio inicial de comprensión... ...de qué es lo que hay en el TTIP. Segunda observación que quiero haceros. El TTIP es un acuerdo que de entrar en vigor va a afectar directamente a 820 millones de personas responsables de la generación de más de la mitad de la riqueza planetaria y de los principales flujos en materia de inversiones, de investigación y desarrollo y de fusión de empresas. Es inevitable que cuando un acuerdo tiene un relieve como este se vea acompañado de la propaganda preceptiva. ¿Qué es lo que suele decir esa propaganda? Nos dice el TTIP va a permitir un rebrote muy notable del crecimiento va a posibilitar la generación de muchos puestos de trabajo va a propiciar reducciones muy notables en los precios que mejorarán la condición de los consumidores En el caso preciso de la Unión Europea a todo lo anterior suele agregarse la afirmación de que va a permitir que la Unión abandone la senda de la crisis en la que mal que bien está situada desde el año 2007 o desde el año 2008. Me parece que conviene recelar muy mucho de todas estas promesas. En su momento se anunció que el TTIP iba a permitir un crecimiento de 545 euros anuales en nuestra renta per cápita. Las estimaciones más recientes ...han rebajado sensiblemente esa cifra y dudan que vaya a propiciar un incremento de la renta per cápita. En lo que respecta a los puestos de trabajo, una instancia nada sospechosa como es la Comisión Europea... ...ha señalado que el TTIP puede traducirse en pérdidas de empleos en los sectores de la maquinaria electrónica... Los equipos de transporte y metalurgia, la madera y el papel, la comunicación y los servicios, la agricultura, los fertilizantes y los agrocombustibles. Habría que preguntarse qué es lo que queda fuera de esta enunciación. En lo que se refiere, en fin, a eventuales bajadas en los precios de los bienes, tenemos que formularnos una pregunta delicada. No vaya a ser que obtengamos ciertamente algún beneficio en el supermercado a costa de ver cómo retroceden sensiblemente nuestras condiciones de trabajo. Susan George ha recordado muchas veces que muchos de los empresarios de la Unión Europea parecen percibir solo el lado aparentemente bueno del TTIP, el lado que se vincula con el hecho de que les va a resultar más sencillo penetrar ...en la economía norteamericana. Olvidan la otra cara de la cuestión. Las empresas estadounidenses van a entrar con mucha facilidad... ...en la economía de la Unión Europea. Y me temo que estos empresarios de los que estoy hablando... ...las más de las veces dependen de los mercados comunitarios. Con lo cual, la lógica más elemental sugiere... ...que su posición se va a deteriorar. Una de las grandes preguntas... ...que tenemos que hacernos al respecto es la relativa... ...a quién está llamado a ganar... ...y quién está llamado a perder al calor del TTIP. Creo que es una pregunta que tiene una respuesta sencilla. El vencedor serán las grandes empresas transnacionales... ...tanto norteamericanas como europeas. Y entre los perdedores se contarán, como no... ...las medianas y pequeñas empresas... ...los trabajadores, las mujeres... ...las economías menos competitivas... Hay quien agrega, de la mano de un argumento que yo estimo que es dudoso, entre las presuntas víctimas a la propia Unión Europea. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy por hoy el gobierno norteamericano sigue disfrutando de herramientas de política presupuestaria y monetaria que le permiten hacer frente, mal que bien, a eventuales situaciones delicadas. Cuando estas herramientas han desaparecido palmariamente en el caso de la Unión Europea, en virtud... ...de las políticas de equilibrio presupuestario... ...y de lucha contra la inflación. A Susan George, que acabo de citar... ...le parece, con buen criterio... ...que el TTIP no es en sí mismo... ...un acuerdo de libre comercio... ...sino una carta de libertades... ...en provecho de las transnacionales. Al respecto me vais a permitir... ...que rescate un dato estadístico... ...que me parece muy revelador. Un estudio realizado... ...sobre las reuniones organizadas por la Comisión Europea... ...con diferentes agentes... ...para discutir unas y otras dimensiones del TTIP... ...concluyó que en el 93% de los casos... ...los agentes convocados eran representantes... ...de grandes empresas transnacionales... ...de tal suerte que solo en el 7% restante de los casos... ...fueron convocados movimientos sociales... ...organizaciones no gubernamentales o sindicatos... Me parece que este dato dice mucho sobre la trastienda de la negociación del acuerdo. Tercera observación que quiero haceros. Estoy obligado a plantear una discusión sobre lo que el TTIP está llamado a suponer en varios ámbitos precisos. Estoy pensando en la agricultura y la ganadería, en la energía, en el trabajo, en los servicios... ...en lo que ocurre con las mujeres... ...y en lo que respecta, en fin, a la libertad digital. Empezaré, claro, por lo de la agricultura y la ganadería. Lo primero que tengo que señalar al respecto... ...es que si desaparecen los aranceles que mal que bien... ...protegen la agricultura y la ganadería de la Unión Europea... ...lo más sencillo es que esta última se vea sometida... ...a la competencia feroz de una agricultura y una ganadería... ...mucho más industrializada... ...y mucho más competitiva como es la norteamericana. Las consecuencias pueden ser dramáticas en muchos ámbitos diferentes. Por ejemplo, cambios sustanciales en lo que respecta al régimen de alimentación animal... ...en provecho del maíz y de la soja y en detrimento de las proteínas... ...y de los prados propios de la Unión Europea. Por ejemplo, despliegue de una política de concentración de explotaciones de progresiva especialización regional y de genérica pérdida de puestos de trabajo. Por ejemplo, obstáculos sin cuento en lo que respecta al despliegue de lo que llamamos agricultura de proximidad y de la relocalización. No olvidéis que en el caso que me ocupa ahora, la norma maestra que opera en los Estados Unidos es, la, es diferente de la que se aplica en la Unión Europea. ...o de la que cabe suponer que se aplica en la Unión Europea... ...porque estaríamos muy perdidos... ...si aceptásemos sin más la propaganda oficial. En la Unión Europea, sobre el papel... ...se aplica lo que se llama el principio de precaución. Algo que acarrea... ...que para comercializar un producto es preciso demostrar con anterioridad... ...que no es dañino, que no es nocivo. En los Estados Unidos no se despliega esta regla... ...de tal manera que al menos en una primera lectura... Un producto puede comercializarse y solo si hay alguna denuncia al respecto se abrirá camino una investigación que en su caso podrá permitir su retirada. Debo llamaros la atención sobre el hecho de que me estoy refiriendo a debates razonablemente vivos en los últimos años. Por ejemplo, los relativos al empleo de cloro en los pollos, al de hormonas en la carne, al uso de antibióticos y pesticidas o, cómo no, a los alimentos transgénicos. Tened presente que el 70% de los productos presentes en los supermercados norteamericanos son transgénicos. Lo que parece que nos preparan es una política en la cual se pondrá el énfasis en el etiquetado ciertamente de los transgénicos sobre la base del recuerdo subterráneo de que son más baratos que los productos no transgénicos de tal manera que lo más sencillo es que se impongan sin mayor oposición entre nosotros. Permitidme también que en este caso subraye que no es solo todo lo que reluce en el caso de la Unión Europea. Mantenemos vivo el recuerdo de lo que sucedió con las vacas locas, algo que invita a concluir, lo repito, que las políticas de la Unión Europea en este terreno están muy lejos de ser particularmente ejemplares. ¿Qué está llamado a ocurrir, en segundo lugar, en el terreno de la energía? Me parece que el espejo en el que debemos vernos es el de la privatización del sector eléctrico en el Reino Unido hace unos años, traducida en un crecimiento muy notable de los oligopolios y en subidas muy notables de la energía. En este caso, con todo, la consecuencia principal que se anuncia es un incremento sustancial de las exportaciones de materias primas energéticas norteamericanas camino de la Unión Europea, con consecuencias de nuevo que se anuncian dramáticas. ...por ejemplo, un incremento de la dependencia de la Unión... ...con respecto a los combustibles fósiles... ...por ejemplo, un estímulo adicional recibido... ...por las prácticas de fracking en la economía norteamericana... ...por ejemplo, obstáculos visibles en las políticas de lucha... ...contra el cambio climático y por la transición energética. No deja de ser llamativo que la Unión Europea se jacte... ...de eventuales crecimientos económicos derivados del TTIP... ...que se van a traducir en la emisión a la atmósfera... ...de 11 millones de toneladas adicionales de CO2... ...que pondrán en peligro todos los compromisos contraídos por la Unión... ...en la lucha contra el cambio climático. Permitidme que subraye... ...que las consecuencias previsibles del TTIP... ...las conocemos al calor de lo ocurrido con otros tratados de libre comercio... ...por ejemplo una empresa norteamericana llamada Lone Pine Resources solicitó una importante indemnización de las autoridades de Quebec en Canadá al haber establecido estas una moratoria sobre el fracking. Por ejemplo, otra empresa estadounidense llamada Tegmed contestó la decisión de una colectividad local mexicana en el sentido de rechazar la instalación de una planta de tratamiento de residuos. ...México hubo de pagar en concepto de indemnización... ...nada menos que 5 millones de dólares. Por ejemplo, otra empresa, en este caso canadiense... ...llamada Gabriel Resources, ha amenazado a Rumania... ...con exigir fuertes indemnizaciones... ...si el Estado rumano impone la renuncia... ...a la explotación de una mina de oro y de plata. Me parece que el mensaje es claro. Si ustedes quieren aprobar leyes que pongan en peligro los intereses de las grandes empresas transnacionales contemplen el despliegue de cuantiosas indemnizaciones como recompensa. En el terreno de los servicios, el TTIP apuesta descaradamente por la privatización de esos servicios y más aún por obstáculos visibles a eventuales políticas de renacionalización de los mismos. Algo que anuncia ...al amparo de nuevo de la desaparición de los aranceles... ...una reducción de los recursos que puede traducirse... ...en un retroceso adicional... ...en lo que respecta a la sanidad y la educación públicas. También, en este caso... ...debo poneros sobre aviso ante el hecho... ...de que en Estados Unidos opera un principio diferente... ...del que rige en la Unión Europea. En Estados Unidos, en principio... ...todos los servicios son liberalizables. De tal suerte... ...que se anuncian medidas muy delicadas en materia... ...de sectores emergentes como los de la genética... ...la biotecnología o la inteligencia artificial. Debo subrayar... ...que lo que el TTIP preconiza... ...en materia de servicios financieros... ...no atiende al propósito de garantizar la estabilidad... ...y de proteger a los ciudadanos... ...sino visiblemente al de acrecentar el beneficio... ...de las empresas correspondientes. Es de destacar... ...que en este terreno... ...la legislación estadounidense es más seria... ...que la propia de la Unión Europea... ...o al menos lo es... ...desde que en 2007... ...estalló el caso... Lehman Brothers... ...hay quien anuncia... ...como una eventual consecuencia esperable del TTIP... ...que en el caso de una quiebra... ...de la zona del euro... ...podría verificarse una activa dolarización... ...de la economía de la Unión Europea... ...como hay quien recuerda... ...que el TTIP en buena ley... ...debe establecer obstáculos visibles... ...en lo que se refiere a aquellas políticas... ...que pretenden distinguir, bien las conocéis... ...entre una deuda legítima y otra que no lo es. En el ámbito del trabajo... ...lo más lógico es que el TTIP se vea acompañado... ...de nuevas agresiones contra los derechos de los trabajadores... ...que asumirán la forma de salarios cada vez más bajos... ...de jornadas laborales cada vez más prolongadas... ...de derechos sociales que retroceden... ...de precariedad que se expande... ...de facilidades en lo que respecta... ...al traslado geográfico de unos y otros trabajadores. Hay quien ha anunciado también... ...una reducción del peso que corresponde a los salarios... ...en el reparto general de las rentas. No deja de ser llamativo... ...que el Partido Socialista entre nosotros... ...que dice, creo porque ya me he perdido en el debate... ...contestar la reforma laboral... ...arbitrada por el Partido Popular... ...sin embargo... ...apoye un acuerdo como el TTIP ...que desde mi punto de vista... ...acarrea una reforma laboral... ...aún más severa... ...que la aplicada por nuestros gobernantes. Lo que se anuncia en este terreno... ...es una imaginable expansión... ...del modelo laboral norteamericano... ...caracterizado porque el país... ...ha vivido al margen de muchos de los convenios... ...suscritos en el marco de la OIT... En materia, por ejemplo, de negociación colectiva, de libertad sindical o de trabajo infantil. Aunque, como sabéis, las legislaciones laborales en la Unión Europea han experimentado un franco retroceso también en los últimos años, lo que se anuncia es una aceleración en ese retroceso. Entre las víctimas principales del TTIP estarán sin duda las mujeres. ...que a buen seguro tendrán que hacer frente al deterioro de los servicios... ...y a la extensión de la precariedad que se derivará de una eventual aplicación del acuerdo. También en este caso debo subrayar la lamentable legislación en vigor en los Estados Unidos... ...que lo más probable es que se desee transferir a la Unión Europea. Estados Unidos, por ejemplo, no se ha adherido a la Convención sobre Eliminación... ...de las formas de discriminación de las mujeres ni acuerdos como los que afectan a los trabajadores con responsabilidades familiares, a los trabajadores domésticos o a la protección de la maternidad. Hay quien, con muy saludable ironía, ha agregado que conviene que prestemos atención a la condición androcéntrica de quienes negocian el acuerdo, retratada, medio en broma, de la mano de las siglas de un conocido banco español, BBVA, a las que se agregaría una H., ...blancos, burgueses, varones, adultos y heterosexuales. Debo referirme, en fin, a lo que el TTIP está llamado a generar en materia... ...de normas de propiedad intelectual. Me interesa en este caso separar dos circunstancias diferentes. La primera me obliga a subrayar que aunque el TTIP, en términos generales... ...y como cabe esperar, defiende obscenamente la libertad de mercado hay un ámbito preciso en el que llamativamente se mueve por el camino contrario, el que invita a perenizar las patentes farmacéuticas, con el visible propósito de evitar que países del, del sur fabriquen determinados medicamentos con costos sensiblemente inferiores. En lo que respecta a lo que llamaré la libertad digital, lo que se anuncia al calor del acuerdo son controles más severos en materia de copyright, o en materia de descargas gratuitas de música y de otros productos culturales. No solo eso, no olvidéis que la legislación norteamericana en materia de información privada con respecto a los clientes es mucho más laxa que la legislación en la Unión Europea. Y que en un lado, como en el otro del Atlántico, el empleo de Internet como procedimiento de control de las personas parece que va a ganar terreno. Cuarta observación que quiero haceros. He desgajado premeditadamente de la enunciación de sinsabores derivados del TTIP que acabo de formular, una cuestión central que, según una versión de los hechos, es una fuente principal de eventuales discrepancias en las negociaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Me refiero a la creación de tribunales de arbitraje privado que deben examinar eventuales disensiones entre empresas y gobiernos. Debo llamaros la atención sobre el hecho de que estos tribunales existen ya al calor de muchos de los tratados de libre comercio que los Estados Unidos han impuesto en países de América Latina. Países en los que estimaban que los sistemas legales eran poco fiables con lo cual estaba servida la conclusión de que era preferible generar una instancia externa, un tribunal de arbitraje privado. Por lo que creemos saber, en el caso preciso del TTIP, los tribunales en cuestión estarán formados por tres personas. Una designada por la empresa que litiga, otra por el Estado que es objeto del litigio y una tercera de común acuerdo entre esas dos instancias. Las deliberaciones lo serán a puerta cerrada. No existirá posibilidad de recurso. Nadie tendrá la obligación de rendir cuentas y se anuncian presiones visibles de las empresas privadas sobre los integrantes de estos tribunales. En este escenario me veo en la obligación de formular una pregunta central. La propaganda que nos rodea por todas partes sugiere que los estados miembros de la Unión Europea son estados de derecho y de lo mismo se presumen los Estados Unidos. Si es así, ¿a qué viene gestar tribunales de arbitraje privado? Creo que la única interpretación plausible sugiere que las grandes empresas transnacionales claramente favorecidas por las legislaciones hoy imperantes consideran que no es suficiente. ...quieren garantizar un margen de negocio aún mayor... ...que se asiente sospecho en una idea central... ...la de que el beneficio privado es un derecho fundamental y absoluto... ...de tal manera que aspiran a garantizar... ...que quien desee modificar, repito el argumento, las leyes... ...poniendo en algún problema a esas empresas... ...tendrá que pagar y mucho por ello. Debo subrayar de nuevo que no estoy hablando de algo que no conozcamos ya al calor de otros acuerdos de libre comercio. En Canadá, las campañas anti-tabaco ideadas por el gobierno fueron frenadas ante la amenaza de denuncias promovidas por las grandes empresas estadounidenses del sector. Una firma sueca llamada Vattenfall se ha enfrentado a la decisión del gobierno alemán en el sentido de cancelar el programa, el programa nuclear autóctono. Ecuador, en fin, por rescatar un tercer ejemplo, se ha visto condenado a pagar una suma muy importante que resultas de la expropiación de una empresa occidental llamada Occidental Petroleum. Me parece que en este caso estoy obligado a identificar una visible connivencia del lado de nuestras instituciones. Debo recordaros ...que solo las empresas inversoras podrán litigar frente a los estados y no al revés... ...y que los litigios tendrán que reducirse al ámbito comercial... ...y no podrán extenderse, por ejemplo, a los de los derechos humanos o el medio ambiente. En este escenario hay quien anuncia un proceso de masiva transferencia de recursos públicos... ...vía indemnizaciones en provecho de las grandes empresas que por añadidura serán las únicas que podrán acceder a estos tribunales a vida cuenta de los costos altísimos que reclamarán las demandas correspondientes. Quinta observación que quiero haceros. Me parece que tengo inexorablemente que prestar atención a tres materias conflictivas que rodean al TTIP. Me refiero en primer lugar a la escasa transparencia en la negociación. En segundo término, ...al procedimiento de ratificación... ...y en tercer y último lugar... ...a la condición de acuerdo vivo... ...inmediatamente intentaré explicar... ...qué significa esto... ...que rodea al TTIP. Empecemos por lo de la escasa transparencia. Hace no mucho... ...la Comisión Europea anunció... ...que las negociaciones correspondientes al TTIP... ...iban a ser las más transparentes... ...nunca vinculadas con un acuerdo comercial... ...no hay ningún dato que invite a dar buen sentido de esta afirmación. Como antes sugeriste, son muy pocas las personas que han tenido acceso a los documentos. No pueden copiarlos ni difundirlos. La información que reciben es siempre fragmentaria. En el caso de los Estados Unidos, corre el rumor de que los documentos correspondientes... ...seguirán siendo secretos hasta cinco años después... ...de la entrada en vigor del acuerdo. Me parece que las protestas que frente a esto han cobrado vigor... ...apenas han suscitado del lado de la Comisión Europea... ...sino respuestas retóricas que han asumido la forma... ...de declaraciones generales, de aseveraciones no comprobables... ...y de una negativa firme a arbitrar un mecanismo... ...que permita conocer expresamente qué es lo que están negociando... Creo que aquí, de nuevo, debo formular una pregunta central. Si el TTIP es ese dechado de perfecciones que anuncian, ¿a qué viene una negociación tan clandestina? Lo lógico es que, antes bien, utilizasen lo que van acordando como un mecanismo de propaganda al servicio del TTIP. El efecto principal de lo que os cuento es un dramático desconocimiento popular que en realidad intuyo que alcanza a los propios integrantes de los cuerpos legislativos en los diferentes niveles. Los europarlamentarios tienen un conocimiento tan precario del TTIP como el que podemos alcanzar nosotros. Los representantes en el Parlamento Español quedan a merced de alguna declaración de un comisario europeo o de un ministro de comercio o de hacienda que suelte alguna prenda sobre algún elemento de la negociación. Lo de la ratificación tampoco es más estimulante. El proyecto que parece se tiene en mente... ...convierte en institución protagonista al respecto al Consejo Europeo... ...en donde se sugiere deberá alcanzarse una mayoría del 55% de los estados... ...y del 65% de la población. Una vez aprobado por el Consejo el acuerdo quedará en manos del Parlamento de la Unión Europea. En el buen entendido de que si este último decidiese rechazarlo, según los rumores que corren, el Consejo podría hacer uso de un veto sobre ese rechazo. Intento resumir de manera pedagógica lo que os acabo de contar. El primer dato es que el proyecto maestro sugiere que el TTIP quedará negociado y ratificado en las altas instancias de la Unión Europea. El segundo apunta que no desempeñarán papel alguno ni los parlamentos de los Estados miembros ni menos las poblaciones a través de imaginables referendos. El tercero, en fin, subraya que aquí no se aplicará ningún criterio de unanimidad, que fue el que se desplegó, lo recordaréis, hace diez años al calor de la mal llamada Constitución Europea, que encalló en buena medida porque, al aplicarse un criterio de unanimidad... Se exigía que todos los estados miembros de la Unión lo ratificasen. Y bien recordaréis que el acuerdo naufragó en virtud de los referendos celebrados en Francia, en Holanda y más adelante en Irlanda. Algo, y me parece que estoy obligado a acometer este recordatorio, que no impidió que el acuerdo al final entrese en vigor bajo el trucaje del llamado Tratado de Lisboa. He señalado, en fin, que el TTIP es un acuerdo, o se pretende que sea un acuerdo live, vivo, un living agreement en inglés. ¿Qué significa esto? Significa que todas las leyes aprobadas por cualquier cuerpo legislativo, desde el Parlamento de la Unión Europea hasta un ayuntamiento, deberán pasar por un examen que dictamine si contradicen lo que señala el TTIP. Nos encontramos ante una visible dejación en todos los ámbitos de la soberanía más elemental. Entendámoslo bien, si un modesto ayuntamiento decide remunicipalizar el servicio de aguas, deberá enfrentarse a una queja de las instituciones correspondientes que no necesariamente frenará la remunicipalización, pero que se materializará, repito el argumento, en la solicitud de indemnizaciones muy onerosas. En este mismo orden de cosas, parece que se prevé la creación de lo que se llama un consejo para la cooperación regulatoria... ...que bien podría tener como función fundamental la de sortear eventuales problemas en el proceso de ratificación. Me explico. El consejo podría elaborar un texto muy genérico de tal manera que la determinación de aspectos concretos conflictivos quedase en manos de leyes específicas que escapasen al control general. Por ejemplo, lo relativo al fracking o a los transgénicos podría sacarse del texto principal del TTIP para recuperarse, lo repito, a través de leyes ad hoc. Sexta observación que quiero haceros. Me parece que tenemos que prestar atención, aunque sea somera, a la dimensión que voy a llamar geopolítica del TTIP. Lo primero que debo señalar al respecto es que los Estados Unidos no solo están negociando este acuerdo. Están negociando también, y los, las negociaciones van más avanzadas, lo que se llama el TPP de las siglas inglesas del Acuerdo Transpacífico. Pareciera como si Washington se considerase el centro del mundo y negociase hacia Occidente con la Unión Europea y hacia oriente con la cuenca de, del Pacífico. En el TPP se dan cita, aparte de los Estados Unidos, 11 países ribereños del Pacífico en la parte americana o en la parte asiática. Llamativamente, entre esos países no se cuenta China. Hay quien ha recordado con buen criterio que el TPP es un acuerdo bastante más desequilibrado que el TTIP. ¿En qué sentido? Al fin y al cabo, las dos partes que negocian el TTIP, los Estados Unidos y la Unión Europea, tienen capacidades similares. No podemos decir lo mismo, en cambio, del escenario del TPP, en donde los Estados Unidos se encuentran muy claramente por encima de las capacidades de los otros 11 Estados miembros. Parece, en cualquier caso, fuera de discusión, que la cuenca del Pacífico es vital para la economía norteamericana el 60% de las exportaciones de esa economía se dirigen a esa cuenca. Acabo de llamaros la atención sobre un dato que me parece singularmente relevante. En la negociación del TPP no está presente China. Creo que una dimensión evidente tanto del TTIP como del TPP es la que atiende al propósito de dificultar la entrada de los productos y de las empresas chinas tanto en la Unión Europea ...como en los Estados Unidos. Estoy hablando de una genuina guerra comercial... ...que se vería acompañada de proyectos de guerra... ...mucho más convencionales. En muchas ocasiones he subrayado... ...que en la trascienda de las intervenciones militares estadounidenses... ...en Afganistán primero y en Irak después... ...hay un propósito subterráneo de acometer un cerco sobre China. Tampoco Rusia sale bien parada en este escenario... Antes os señalé que una de las consecuencias previsibles de la entrada en vigor del TTIP será una masiva transferencia de materias primas energéticas norteamericanas camino de la Unión Europea y en detrimento del negocio que la Federación Rusa mantiene exportando ante todo gas natural a la propia Unión Europea. La retórica oficial que acompaña al TTIP sugiere contra toda evidencia que mientras Rusia desea dividir Europa, el TTIP lo que se propondía es unirla. Hay un consenso abrumador entre los expertos partidarios o detractores del TTIP en lo que respecta a la idea de que los principales perdedores del acuerdo serán los países del sur, que verán problemas crecientes para colocar sus productos tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea. La idea que al respecto me parece que tenemos que manejar es que esos países preteridos de siempre, explotados de siempre, marginados de siempre, quedarán encajonados entre las grandes potencias occidentales tradicionales y lo que hemos llamado las economías emergentes. En este orden de cosas hay quien piensa, creo que con un argumento inteligente, que el TTIP es una especie de OTAN económica no es un acuerdo neutro que obedecería al más o menos legítimo propósito de facilitar las relaciones comerciales es un acuerdo premeditadamente concebido para beneficiarnos a nosotros el nosotros pongámoslo claro entre comillas y para perjudicar a competidores razonablemente eficientes séptima y penúltima observación que quiero haceros creo que tengo la obligación de llamaros la atención sobre lo que considero que son algunos problemas de interpretación que se revelan con alguna frecuencia en lo que con alguna ligereza llamaré la izquierda que vive en las instituciones en relación con el TTIP. El primero de esos problemas, relativamente frecuente, es una eventual idealización de la condición de la Unión Europea. Creo que es fácil explicar lo que quiero decir en el recorrido que acabo de transmitiros sobre la condición del TTIP, las más de las veces era verdad que las normas en vigor en la Unión Europea eran moderadamente preferibles a las normas en vigor en los Estados Unidos. Y de esto puede derivarse la conclusión, me temo que precipitada y poco afortunada, de que la Unión Europea es una especie de paraíso que merece ser preservado por nuestras actitudes cívicas. Sabéis que desde mucho tiempo atrás... ...corre por ahí una distinción que sugiere... ...que hay dos grandes modelos de capitalismo. Estaría por un lado el modelo de capitalismo europeo o renano... ...caracterizado por su vocación social... ...y vinculado con los llamados estados del bienestar... ...enfrentado al modelo de capitalismo norteamericano... ...mucho más marcado por la lógica de la competición más feroz. Si aceptamos esta, dist esta distinción estaríamos con todo en la obligación de preguntarnos qué ha quedado de ese presunto de modelo modelo europeo de capitalismo social luego de tres decenios de políticas neoliberales aplicadas por todos y cada uno de nuestros gobiernos respondo creo que hemos asistido a un progresivo acercamiento entre esos dos modelos en franco provecho claro del norteamericano si hoy entre nosotros perviven algunas señas ...de un capitalismo de vocación social... ...entiendo yo que es antes por efecto... ...de una inercia que viene del pasado... ...que de resultas de un proyecto consciente... ...letórico y contemporáneo. Otro problema... ...que tenemos que encarar... ...es la superstición... ...de que las instituciones de la Unión Europea... ...son estrictamente neutras... ...de tal manera que si hoy... ...infelizmente respaldarían un acuerdo como el TTIP ...pasado mañana en virtud de unos y otros cambios políticos podrían aprestarse a defender fórmulas visiblemente preferibles mucho me temo que esas instituciones han sido inteligentemente perfiladas para defender y defender solo textos como el acuerdo transatlántico de comercio e inversiones de tal manera que imaginar que pudieran volcarse al servicio de proyectos diferentes es equivocarse mucho me temo que la experiencia de los últimos meses en Grecia es suficientemente iluminadora al respecto. Cuando el gobierno griego decide abandonar toda perspectiva de abandonar en paralelo la zona del euro, lo que tiene que hacer es asumir las reglas del juego que se imponen. Traducidas en los últimos meses, en el despliegue de un nuevo programa de rescate, en colaboración con la derecha tradicional griega, en la aplicación de los inmorales acuerdos que la Unión Europea, ha asumido en las últimas semanas, bien lo sabéis, sobre los refugiados y en una política de generosa negociación y connivencia con el Estado de Israel que nos obliga a revisar, me temo, muchas de nuestras percepciones en lo que respecta a cuál era el proyecto de Siriza antes de su llegada al poder. Hay otra discusión interesante que se refiere a la dimensión de la institución Estado en relación con el TTIP. Creo que podemos encararla de dos maneras diferentes. La primera me obliga a subrayar que a mi entender, detrás del TTIP no es muy fácil identificar una colisión, como a menudo se dice, entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que en el meollo del TTIP lo que hay es un amasijo de intereses que comparten las grandes empresas transnacionales, lo he dicho varias veces, europeas y norteamericanas. No hay, en otras palabras, una confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Europea, sino una colisión entre esas empresas y los ciudadanos de a pie. En este escenario, a duras penas nos sorprenderá que al calor del TTIP no se le otorgue ningún relieve a problemas que creo debieran preocuparnos, como por ejemplo la desigualdad, la especulación, la corrupción, la crisis ecológica, la sociedad patriarcal o los proyectos de cariz autoritario y militarista. Pero es verdad, en un sentido diferente, que desde mi punto de vista debemos alejarnos de la superstición de que los Estados son, en esencia, instituciones que nos protegen. Me parece que la abrumadora mayoría de los datos de los que disponemos invita a identificar una formidable connivencia de los gobiernos con las grandes empresas transnacionales. He citado en un par de ocasiones a Susan George, lo hago aquí, ahora de nuevo, para en este caso disentir. Susan George ha señalado, con buen criterio, que es ingenua la pretensión de convencer a las empresas transnacionales de la conveniencia de modificar su línea de conducta. Bueno, pues agrego yo, apostillo de o, que no es más ingenua la de hacer otro tanto con los gobiernos. Me parece que en este terreno, por cierto, debemos rehuir... Aquel tipo de análisis que sugieren que en la Unión Europea hay algunos gobiernos que mantienen una posición razonablemente honesta en relación con el TTIP. Esto se ha dicho en singular en relación con el gobierno francés. Es verdad que Francia, como casi siempre, atiende al propósito de preservar lo que se llama su singularidad cultural. Pero estoy en la obligación de recordaros que el presidente Hollande ha respaldado con todo el aparato el contenido de fondo del TTIP. Tampoco debiéramos idealizar, ciertamente, la condición de eventuales víctimas del TTIP o del TPP, como es el caso de China y de Rusia. Quien conozca el contenido preciso de las políticas que China abraza en el África subsahariana, sabrá inmediatamente que nada tienen que envidiar a las políticas de las potencias coloniales tradicionales. Quien piense, en fin... ...que Vladimir Putin, el presidente ruso... ...es una especie de Che Guevara del siglo XXI... ...creo que tiene algún problema... ...de organización de datos elementales ...con respecto a lo que ocurre en el planeta. También me gustaría llamaros la atención... ...sobre un olvido... ...que me parece que se revela con cierta frecuencia. Asumamos... ...que es mucho asumir... ...que la propaganda que rodea este TTIP... ...es certera... ...y que en efecto el TTIP va a permitir... Crecimiento económico, multiplicación de los empleos, mejoras en la situación de los consumidores. Bueno, aunque esto fuera así, estaríamos en la obligación de preguntarnos a costa de qué y de quién se producen esas ganancias. Y creo que ya antes he adelantado una respuesta. Una de las víctimas principales serán los países pobres del sur. Algo que de nuevo me parece que debería formar parte de nuestra conciencia crítica en relación con lo que supone este acuerdo. Agrego una última observación. Recordaréis que en un momento determinado subrayé como ese estudio relativo a las reuniones organizadas por la Comisión Europea para discutir unos u otros aspectos del TTIP ...concluyó que en el 93% de los casos... ...los convocados eran representantes... ...de las grandes empresas transnacionales. Bueno, me parece que haríamos bien... ...en preguntarnos por la condición del 7% restante... ...no vaya a ser que idealicemos... ...las prestaciones que los acompañan. Estoy refiriéndome en muchos casos... ...a organizaciones no gubernamentales... ...a movimientos sociales, a sindicatos... ...que engullen sin rechistar la mitología del crecimiento, del desarrollo, de la productividad, de la competitividad... ...de las tecnologías liberadoras o de la industrialización. Me parece que este argumento, de manera precisa, debe formularse en relación con los sindicatos que tienen representación... ...en las instituciones europeas, visiblemente hechizados, por ejemplo, con el mito de la competitividad, visiblemente marcados por criterios aberrantemente cortoplacistas y visiblemente orientados a acatar las presuntas virtudes de la industrialización. Lo digo de otra manera. He señalado muchas veces que el debate nuestro de los últimos años se caracteriza por la irrupción de posiciones y de fuerzas políticas que plantean discusiones interesantes en lo que respecta a la naturaleza del régimen, pero que infelizmente nada nos dicen sobre el sistema que está por detrás del régimen. El régimen es la corrupción, el bipartidismo, la propia discusión sobre la república y la monarquía, que es en cambio el sistema, aquello de lo que no discuten los tertulianos en los canales de televisión, el capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la sociedad patriarcal, las guerras imperiales, la crisis ecológica, el colapso. Octava, última y muy rápida observación a manera de conclusiones. Creo yo que bajo la cobertura retórica de un acuerdo que atendería al doble propósito de permitir la desaparición de aranceles y de duplicaciones, el TTIP es una jugada maestra al servicio de los intereses de las grandes empresas transnacionales norteamericanas y europeas y que como tal se manifiesta en visible desatención de lo que deben reclamar las comunidades humanas, los trabajadores, las mujeres y el medio natural. Lo que anuncia este acuerdo es un nuevo deterioro en el terreno social, en el terreno laboral y en el terreno medioambiental. Sería muy ingenuo si afirmase que es sorprendente que la gran familia socialista y socialdemócrata en la Unión Europea respalde un acuerdo de esta naturaleza, pero me temo que a estas alturas ya no hay ninguna sorpresa en esto. Lo que probablemente sí que es un poco sorprendente es que hay agentes que no tienen mayor problema en pactar con fuerzas políticas que declaran su respaldo a una instancia como el TTIP y a otra llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte. El escenario se completa con el recordatorio de que la población... ...está visiblemente al margen de cualquier conocimiento serio... ...en lo que respecta a lo que supone un acuerdo de esta naturaleza. Hace unas semanas caí en mis manos... ...un trabajo que concluía... ...que solo un 30% de los ciudadanos españoles... ...tienen algún conocimiento sobre el TTIP. Me quedé asombrado ante el porcentaje. Dije, un 30%... ...¿de dónde habrá salido ese porcentaje? ¡Claro! Que eso de algún conocimiento otorga un margen muy amplio de disección. Me parece que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos nada saben sobre un acuerdo como este. Vuelvo, en fin, sobre una materia sobre la que he pasado como sobre ascuas. En la eventualidad de que el TTIP se tope que sea todo con problemas en el proceso de ratificación, me parece que estamos obligados a certificar. Que los responsables de la Unión Europea aprendieron las lecciones de lo que sucedió diez años atrás al calor del Tratado Constitucional. Y que son genuinos maestros en materia de trampas legales, de distracciones, de presiones y de chantajes. Con lo cual lo más sencillo es que acaben por colarnos un acuerdo como este. Que nadie diga que no les avisamos. Muchas gracias por haberme escuchado.